Un concepto muy interesante de la programación es el de rutinas. Una rutina es un pequeño fragmento de código que puede ser utilizado muchas veces. En general se trata de pensar en una rutina como un subalgoritmo o un subprograma. Sintácticamente no es muy diferente de cómo escribes un programa común, digamos. Lo que tiene es que es, como te decía, algo que puedes reutilizar en muchas veces dentro de un programa. Un ejemplo bastante claro podría ser, si vos quisieras calcular la potencia de dos números, algo que podrías hacer es calcular las multiplicaciones sucesivas. Esas multiplicaciones las podrías incorporar dentro de una rutina que podría ser invocada tantas veces como sea necesario para calcular la potencia de esos números. Veamos el ejemplo que te comentaba en un poco más de detalle. Lo que estás viendo acá es un programa que tiene dos partes muy concretas y separadas. En la parte de arriba vemos la definición de una rutina. En la parte de abajo vemos lo que es el programa general. Concentrémonos en la parte de arriba, la definición de la rutina. Ahí lo que puedes ver es un nombre que es multiplicar, que es el nombre que yo le di a esta rutina. Que Generalmente es así, todas las rutinas tienen un nombre que es el que nos va a permitir después invocarla y en definitiva utilizarla. Dejando de lado la sintaxis, es muy simple lo que hace esta rutina. Recibe dos números, un número A y un número B, calcula su multiplicación y devuelve ese resultado. ¿A quién se lo devuelve? A el programa que la haya invocado. Ahora entonces te propongo repensar un poco un ejercicio que ya habíamos visto antes. Que era el de calcular el mínimo elemento de, de un conjunto para poder ordenarlos de menor a mayor. Fíjate que este es el algoritmo que ya lo, ya lo venís viendo. Acá me tomé un poco la libertad de resaltar en rojo una parte que podrías haber planteado, podríamos haber planteado como una rutina. Claro, en ese momento no lo sabíamos, pero ahora que ya sabes lo que es una rutina, fíjate que si tomamos eso, que es el calcular el mínimo elemento y emitirlo, al sacarlo para una rutina, podemos reutilizar este pequeño algoritmo para hacer lo mismo con tantos conjuntos como uno quiera. Es potente, ¿o no? Una distinción que a veces resulta útil hacer respecto de las rutinas son las que devuelven resultados y las que no devuelven resultados. Cuando una rutina devuelve un resultado, se la conoce como una función. Este concepto es muy similar al de la matemática, no es exactamente el mismo, pero puede llegar a ayudarte a pensarlo como el concepto de la matemática. Que Yo no te voy a dar una clase de matemática, así que si no te lo recordás muy bien, tampoco te preocupes. Lo importante de recordar es que una función es entonces una rutina que hace algún cálculo, realiza lo que sea, y devuelve un resultado. Por el otro lado tenemos las rutinas que no devuelven resultados. Esas rutinas se las conoce como Procedimientos. Existen algunos lenguajes de programación que hacen esta distinción en forma explícita. Es decir, tienen una sintaxis diferente para definir procedimientos y funciones. No es el caso de PHP. Igual eso lo vamos a ver ya en el módulo que viene. Otro detalle interesante es que las funciones pueden o no recibir parámetros. Lo más común es que sí los reciban. Las hace más ricas y más este, interesantes, reutilizables y demás. Pero puede encontrarse el caso en que una función no reciba parámetros y tampoco pasa nada. Por último voy a hacer una aclaración que tal vez vale la pena. Que es que una rutina, por si no te lo imaginabas, puede invocar a otras rutinas. Inclusive puede llegar a invocarse a sí misma. Eso es un concepto un poco extraño que se conoce como recursividad. No te metas mucho en eso por ahora. Simplemente recuerda esto, que una rutina... Puede invocar a otras que a su vez invoquen a otras y así generar toda una cadena de invocaciones. Es algo sumamente común y está bueno que lo sepas y que lo puedas usar.